practicando vale eh, ya me lo sé todavía no tengo velocidad pero ya digamos que que lo sé tocar sin de memoria sin necesidad de, de mirar la tabulatura aunque cuando miro la tabulatura me sale mejor <coughs> es como una muletilla que tengo de memoria a veces tengo que, que dudo en, en qué nota poner a continuación y entonces pues la meto la, la patilla <coughs> Pero nada, eh, este es el tema. Lo voy a tocar primero completo y luego lo voy a ir desmenuzando como siempre. El tema está dividido en un tema céltico, A y B, A, A, B, B, y al final de, la, de, de cada parte, de, cada, de la parte A hay pe una pequeña variación y al final de la parte B hay una pequeña variación. Casi nada, ¿vale? Eh, básicamente, eh, eh, bueno, pequeña variación, por eso se llama pequeña, si no sería grande. Eh, vámonos a, al lío, al lío del Montevido. All right. y al final me costaba un poquito, ¿vale? Este es el tema eh, Lo habré tocado a 170 una cosita así, ¿vale? Esto hay que llegar a tocarlo a 210 Bueno, ¿cómo, cómo lo hacemos? Pues eh, Empezamos con un Estas tres notas que las llaman, creo que se llama tresillo y como son eh, de, del compás dividido en ocho, pues serían tresillos de corchea, creo, ¿eh? Que alguien me corrija lo los músicos. Entonces hago 0, 2, 4, tercera al aire. 0, 2, 4, ¿vale? Y ahora hago una escala melódica. 0, 4, 0, 7, 0, 5, 0, 0. Y ahora hago 0, 5, 5 0, 0, 7, 0, 0. 2, y remato en el traste 2, ¿vale? De la cuarta. Entonces hago 0, 4, 0 en la tercera, 4 en la cuarta, 0 en la tercera, 7 en la cuarta, 0 en la segunda, 5 en la tercera, 0 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la quinta, 5 en la segunda, 0 en la primera, 0 en la segunda, 7 en la cuarta, 0 en la tercera, 0 en la segunda, 0 en la tercera. Y remato en el traste dos. El traste dos de la cuarta. Pero hago un single string que es. Perdón. Ahora sí. Ahí, con el medio. ¿Vale? que es 2, 4, 0 en la tercera 2 en la tercera 0 en que tengo que darle con el medio no con el, con el pulgar como le he dado 0 en la segunda 0 en la tercera 2 en la tercera 4 en la cuarta 0 en la tercera cuarta con el cuarto traste 2, 0 y remato en el en, el, en, el, en la cuerda sol, en la tercera, a, en el, eh, al aire, ¿vale? perdón le he dado aquí con el medio, tenía que haber dado con el pulgar, ¿vale? ¿por qué con el pulgar? porque ahora voy a utilizar el índice otra vez para hacer otra vez la escala melódica y la remato ya con una frase muy parecida. Y acabo a, con, la, con la, la tercera al aire. Entonces todo completo. Me he metido una notilla rara. vale Se me ha enganchado medio en la uña. Repito otra vez. Y esta sería la parte A, vale. Eh, ahora viene la parte B que tiene un par de complicaciones. Eh, una de ellas, que parece que no lo es, pero lo es, eh, que ya veréis que es donde he fallado, vamos en, en la demostración inicial. Vamos a la parte B. Bien, en la parte B empezamos eh, con el acorde en mi menor. Y hacemos así. ¿Vale? Eh, según, estamos en la tercera, en la tercera cuerda: 2, 3, segunda al aire, primera en el traste 2, eh, cuarta en el traste 2, primera al aire y remato con, con la segunda en el quinto traste. ¿Vale? esto habría que repetirlo mucho, es una, una parte difícil sobre todo porque si no le damos bien con los dedos que tienen que ser que es pulgar, índice, pulgar, medio, pulgar, medio y remato con el pulgar aunque yo suelo darle con el índice yo suelo esto fastidiarlo bastante que es lo que me impide coger velocidad bien es lo que me hace que, que falle no es tan grave porque ahora yo hago una pausa aquí de corchea, ¿vale? Digo yo que es de corchea, digamos que es una octava, una parte octava de, del compás. Aquí en el en el quinto, el quinto traste. Y ahora hago un poquito de, de escala melódica. 5, 4, 0, 5, 7, 7, 0, 5, 4, 0, ¿vale? remato en, en, en re le estoy dando bounce eh, que es bounce bounce es tinto tinto trinto, tinto cuando es ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, entonces sin bounce sería... ¿Vale? Se puede tocar con bounce también. Yo, cuando estos temas célticos me, se me va por ahí normalmente la, la vena. Perdón. sería con bounce, vale tinto tinto tinto tinto tinto tinto tinto tinto tinto, como un poquito bailoteo, vale pero no es así el tema es straight tito tito tito tito tito tito tito frente a tinto tinto tinto tinto tinto tinto tinto tinto vale repito ya estoy con el vamos otra vez vuelvo a repetir la frase melódica y ahora acaba como si estuviera metiendo otra vez el Mi menor, vamos de hecho lo está metiendo repito esta última parte, hace hacia el Re, frase melódica y en vez de meterlo como le he dado con el índice a la segunda, es con el pulgar ¿Vale? y aquí en vez de darle con el índice, pulgar también, repito esto de nuevo Repetir la frase melódica y ahora hacer que en realidad es que es más difícil porque tengo que estar cruzando aquí y yo lo hago con el medio. Pero el problema de hacerlo con el medio es que estoy aquí y tengo que deslizar así un poco y, y, y suelo fallar. Vale, entonces estábamos aquí. debería ser no sé vale como lo que pone aquí desde luego es y a vosotros como os resulte mejor yo si pudiera lo haría así pero no sé por qué no, no me sale bueno y remata con pero no, repito como la frase del principio vale entonces repito esta parte b completa Vamos, repito, y repite. Eh, practicarlo parte A, un poquito más fácil, creo. Parte B, con dos, dos puntitos raros, pero como se, hay dos o tres frasecillas que se repiten mucho, pues, prácticamente aprendiendo de esas, ya el tema está completo. Ella eh con Dior. <música>